Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y vengo a traerles un nuevo video de Sony Mania Plus Y bueno gente, aquí les vengo a traer un nuevo invitado al canal Para disfrutarte caballero sí, Muchas gracias caballero eh, Mi nombre es Jacobs. espero que les caiga bien el día de hoy Que todo ande bien, correcto en sus vidas, que la pasen bien El día de hoy vamos a jugar Lino Hacer unas cuantas partitas casuales, todo chido, todo correcto, todo bien y pues aprovecho para hacer un poco de spam de, de mi canal que no se ha creado hoy pero pues, lo tengo ahí tengo por si quieren voy a hacer el primer canal y entre de suscriptores sin lanzar videos. <risa> <risa> y bueno eh, si quieren contenido de calidad de, de sabor y de buena de buena proporción visiten a mi canal claramente pero también el canal de David para que pues puedan tener más variedad y, bueno bueno comencemos él va a elegir a Tails y yo voy a elegir al Sunny Y cómo va a hacer una partida de 4 no, más ronda, güey Más ronda No, más con vida. teleporting no, mano Me puse sin querer los teleporting, güey Uy, mano, ¿por qué tanto? Epa, bueno... No... Eso no, <risa> Ahí ya está, ahí ya está, está Para quien no lo sabe, los teleportings hacen transportar a la persona que no está hacia el otro lado O sea, te hace cambiar de copia Vale un momento cara, go Bueno, ya está jugando treja de jacobs, entonces... Creo que 3 de yo también gente, no voy a hacer que pierda. Pero puedes perder, eh. Dios! ¿Qué te pasa? Esto tiene que ser bien pico. Dios, eso se llama Sonic, eh. Vas a de a J, de a J gente porque acá no hay teleportiente no le puedo llegar más rápido ver, Bueno gente esa es la gana J XD sí, pues sí. No alcanzo a llegar gente Me demoré mucho en el inicio Ah to Ah no pero ya creo Oye wey, espera a hacer tu para hacer no, la, la, no. La, la música wey la es. Man, es que usted puso muchas rondas, de repente en la ronda final En la ronda final lo hacemos, va Porque es que ya ponerla en, en la primera ronda ya nos hace perder un buen tiempo Hagámoslo por orden, de nivel por nivel, de zona por zona Vale, él lleva un, una ganada y yo pues voy a ir por la siguiente gente Vale, coge pues una cara y yo Uh... Oh no wey. Esa vida es mía no, Bueno, no es mía Las cajas son mías wey Corre es Sonic No amigo <risa> Retraeja de Jacobs Sí si sí, creo <risa> Jugó Sony Mania todos los días. Este juega Mania todos los días, ojo. No, oh, sí, claro que sí. Bueno, aquí voy a ver la suave, me quiero pinchar mi trasero. Ahí, Vale. No retraiga el Top no! Gente. No se meta con el Jacob <risa> Que juega, traigan, que juega. Hey, Velocidad sónica. ¡Ojo! ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar, gente? ¿No? ¡Dios! Esas son muy cerca de, de fallar la gente ¡Y la gana el Master! Bueno, me dejé un poco ganar lo vi, me tenía como... Como quería ganar, quería que ganas. ¿Tú crees que ganas, Yo creo que ganaste Ah, voy a ganaste Vale, vamos por ahora en empate, gente, nos toca Chemical Plan Knight. No vamos a ver lo que pasa. No me voy a dejar confiar del j que juega a traiga ojo. Vale. ¡No! <risas> que está en tu propia trampa, güey a... ¡Larga, Sonic! Muy amigo, pensaba que estaba adelante, yo creo que sí se larga. Vamos, vale. A ver, acá siempre hay caja de renta, entonces se pues aprovecha, ¿no? Se agradece. Ay, bueno. Amigo, ¿por qué van tan avanzado? Yo apenas voy en esta parte, me no chance Me morí, pero, ¿sabes qué? Vale, que te ahí, eh. Todo por las dos colas, güey. Ah, pues, yo llego, wey ¿Ya llegué? Tomo un atajo, como utilizo hack, wey ¿eh? El hombre utilizo hacks <risa> Momento hack, usen los comandos, gente ustedes en que caso a llegar? Pasen en el video y pongan en los comentarios si creen que alcanzo a llegar Vale, oh, a ver Acá esperando al Tails? Dios Ahí estás, amigo Falta no, no Vamos Ah, no, vamos Yo quería esperar el último segundo es que es Vale La ganó Sonic Chemical Blanc 2 Chemical plan 2 Vale este nivel siempre es el que menos me gusta de todos. No sé, me resulta feo Vale, Acá es demasiado, más lleva el laberinto, entonces podemos tardarnos bastante en hacer varias cosas de la si zona. Vas... Bueno, cerrando todos los lo que Me alcance. Tú si sí llegaste, yo no. No. O sea, ahí perdió un tiempo valioso. asquerosamente. Valioso, un tiempo muy valioso. Vale. Vale, aquí el si ya ha venido porque... Acá ya parece que... No, amigo. Barra avanzada, y okay, por favor. Uf, ya me acuerdo de esa parte que me pasó. Dios. A ver. ¿Puedes bajar? <ríe> Bien, ahí dando la, los hills. <risa> Amigo Pero yo no me fui por otro dude no miedo Amigo yo me fui por otro Ay, No, no como que faltó no. nada es? No el lambarra ahí Ahí va No sé Dios, no Amigo, siempre somos siempre más parejas se Siempre somos cerca Hay chicos no. llevando por aquí dentro. Dios No me morí A Gente aquí el jacob gana. Al ah, menos no te creen que ah, no. Amigo, es que tengo cero rings. No puedo. No puedo llegar establemente al final. Puede llegar, pero. A ver. Mi tiempo, me tomo mi tiempo. Bueno, ¿Será que llegará? A ver, también pongan en los comentarios si creen que llegará. el Master Chip de o ganará yo. ¿Quién ganará esta ronda? Creo que si la, la puede alcanzar a ganar él. Si se la propone, sí Amigos de la. Dios. Hola, Texas. Que me lo capó. No Hola. ¿tú estás? ¿tú estás? <risa> no hay Hola. Ah. Eh, no. Gané tres copas, pero él gana una. Entonces. Entonces me toca ganar una. <risa> Me, esta, me esta toca esta es ganar la siguiente. Y gana, él gana. A mí sí sí, sí me toca ganar esta subker. Momento, buen beat. One, vale. Corre, Sammy! Uh, <risa> me llevo esta caja de rims por si sí, las cosas! Dios, Dios. Eso es por lo que me escapó. Siempre está muy reparado. Dios, y aquí qué pasó. Ah, bueno, me a otra Me Y solo con dos rings. Vos con 40 rings. My chance. No dale. No, le hice mal ahí. Es que wey, es que tengo que ganar. Es, es el espíritu de competir. Y saber de que si no lo gano, pues pierdo. Pierdo la partida. Entonces, el espíritu de hoy. Amigo, me estoy frenando bastante, ¿sabes? No tengo tantos rings como... Pero como... recuerda, los rings no son todo Dios... Vale Voy avanzando poco a poco Me acuerdo que aquí no has rings Cometiendo los mismos errores, está eh. la gana. Bueno, gente. Bueno, si gano es de pura 96. No, rings, no creo wey. que gane, 96 gente. 96 rings. Directamente tendríamos que tener un bot. Tiempo. y los mismos rings no wey, 80 rings bueno ya no ya no ya, <risa> ya no van ya no, van, ya no van, todo Impos ¿Ya te no hay chance sí. que me gane no es imposible pero es, es muy, muy difícil. difícil pero no quiero que me gane <risa> <risa> no, llega Sony sí llega no. vale dónde capó todo bien ¿Qué pasa, calvo? ¿Qué? ¿Por qué, wey? Por el total de rings ¡Me sirve! Parse, tengo que ganar esto No, voy a ponerme en Plane Battery ¿Plane Battery? Plane Battery, no amigo. ¡No, amigo! Ya soy muy arriesgado Buen arda, capo Yo Que ir con este mapa con el tiempo, eh ¡Dios! voy decidido a ganar nada regaquer <risas> uy wow. no hay chance gente Amigo de la parte que hiciste ahí es todo re que. <risa> tuve una oportunidad y la aproveché. A eso se le llama estrategia, wey. Dios. <risa> Palo y cabezazo te pegaste, son en el chance. <risa> vale, bro, acá tengo que tener que ir. Y que no me apuras un poco si no Bueno Acá Puedo tener una pequeña ventaja Pero no muy grande No muy grande esa ventaja y y Estamos parejitos, eh Muévete, sube, sube, sube, Oye, sube Uy, sube Adiós ¿La pensaste, ¿no? No, Ultra instinto con Sonic, boludo, no hay chance De momento Y no llego, bueno Yo sí, sí, tengo que ganar esto Me reduzo a perder esto, esta partida Estaba haciendo tirar todo mi modo competitivo, no hay chance ah, <risa> Por acá y por acá y me voy Yo ya tengo que esperarte, bro Dale, dale Llega, no, llega La trabajada de Reikos, ahí no, ahí no Voy a go fast bro, a go fast No, Sonic en esa parte está, está muy lento. No por si, Por si, por favor, muérase, muérase, muérase, muérase. Dios. No le deseo el mal, pero espero que se muera. No le deseo el mal, pero espero que se muera, güey. ¡Listo! Porque creo que la ganó usted, aunque quiero ganarla yo, güey. No, oh, yo tenía menos. <risa> le, <risa> yo tenía <risa> menos rings por total de rings. Ahora, ¿qué jugamos? Es que jugar la otra de esta. Casino... Ah, casi no, no es, casino, es No. No, no es casino. Casino no tiene otra su música. Pero es del mismo tipo. Este es... un, es un buen el nombre de esta zona. Estoy, es estoy optimizado. So. Vale. Te toma empate, ¿no? No, vos vas ganando con unos cuantos puntos. Vale. Coge el aquí rápido. Mm. ¡Adiós, Tegel! ¡Uy, uy! ¿Qué creíces, Calvo? ¿Qué creís? ¡No! Ojalá pudiera... Ojalá pudiera... Subir con usted, que se me cargara. Que se... Pero ahora verdad es competitivo. Acá hay nivel de competitividad. No, me tengo una... ¿Una canica de Ledman, ¿no? tus canicas? No, echan en ¡Dios! Hoy no, me propongo a ganar esta partida Si no me gano esta partida, pues no lo sé voy ¿Puedo ganar, ojo? Está un poquito difícil, pero se puede ganar De poder, puedes ganar Chao Sonic Esta música de este mapa me gusta mucho aunque, aunque sea muy laberinto, es muy Hay veces que es muy laberinto y confunden un poco Oye, me estoy dando todos los rings así. Así wey, yo creo A que. Lo... Así, A así lo... yo creo que por rings y gano. Llega, Sony. Estoy cerca de ti entre los ojos. Muy cerca. No llego. No llego ni de pedo. No llego ni de pedo. Tendría que ir muy muy veloz, pero. Dios. Te trae. Sí, amigo, sí recerca, pero no, no creo que llegue. De llegar llegas. Pero... O sea.. De ganarte, bueno, eso me refiero 98, 198 rings, papá No hay chance Es imposible que yo pierda Amigos de verdad me, me rapo hoy, ayude <ríe> yo ya estamos en empate, güey. Ahora sí, vamos a jugar... Eh, no, vamos por a jugar. orden? Ah, sí, por orden no, no, Por no. orden me da miedo jugar este mapa Por mucho orden, me da mucho miedo, Es nada porque este mapa no lo conozco nada, pero es lo que hay. Vale, yo voy a ir despacito. No me voy a acelerar porque no, después cuando le doy ahí Terrins, no voy a poder obtenerlos. Wey, este wey, si la hizo, ¿eh? se sí, aprovecha de. Aprovecha el book. Voy a estar en otra zona, ¿no? ¿Vas? Tengo una escudo normal. Yo tengo un escudo, y yo ¡Liberate, sonido! ¿Deja un escudo de hielo? De... ¿Viste escudo de hielo? ¡My chance! Es un escudo de agua, wey ¿Te imaginas un escudo de hielo? ¡My chance! Sería ah. rarísimo wey. Sí Y solo tendría una sola función Y sería solamente para ese nivel No tendría casi sentido, wey. Ah, bueno, también, o sea Miren, si con digan que el escudo de agua no es útil Es para lo, útil, es lo más útil, wey. Es lo único que te sirve para y hardear bastante. Se sirve bastante en speedruns. Ah, parce, no sé si estoy seguro que tú se va más adelante que yo. <risa> y se me roban mis rings. Hay <risa> dos Amigo. Se me robó mis rings, criterio. No hay chance. <risa> Tentadores aquí <ataquita>, está ¿eh? <risa> ¿Qué pasa acá, <capo? risa> modos no hay chances, güey, tengo miedo ¿Qué pasa Tails? ¡Vamos! Amigo, vamos muy rápido Bueno Qué activo el modo, garago fácil, susan el trasero Bueno, estoy re perdido. Me quedé sin plataforma. Me quedé sin plataforma. Oye, me, perdí, me quedé pillado. <risa> creo que oye, está adelante, ¿no? ¿O no? Oye, no Yo llegué, ganado. creo... No sé ¡He ganato! ¡Oh, no! Mira la cantidad de rings que tengo, güey. Amigo, creo que tenías que subir por el trampolín que está ahí. Gracias por el mensaje. Ok, no. <ríe> no hay chance. Amigo, pero vos te metiste en otra. Zona diferente. Disconocí esa zona, güey. Amigo, te hice la banca, no hay chance. Ay, güey, me lanzan misiles. Amigo, te estoy esperando. <ríe> A ver, está cerca, está cerca. Ya ahí llegas al Estás abajo de eso. No hay chance. elegiste hiciste re bien cuando te volviste hielo y hice de giro. Yo dije... Bueno, llevo 5 trofeos el día, creo que cuatro 4. Sí, sí, me falta ganar esta. Y quedaríamos en empate, es que voy elegido hacer rondas. Es genial. No, si quedamos en empate nada más que jugar Tetris y eso ya. Bueno, soy ya soy, yo soy un poquito pésimo. Yo soy experto en ese, bebé. me pasé el juego del Eggman. Bueno, no me lo pasé, pero yo. está... Solo, estoy te, solo te estoy siguiendo, güey <risa> eh, eh, Tails truco <risa> Zorro truco oh. Oh. ¿Cómo me morí, güey? Ah, no tenía rings Este va como se ponía mis rings Amigos, solo tengo tres rings No hay chance hay pues, que ganar la difícil porque no hay casi rings Si y yo bien. antes la ganaba era por rings Que aquí ser supersonic no es muy fiable, no es lo mejor que puedes hacer ser. No es lo más rentable ser supersonic en estos casos. Eh, Amigo, R atrás ¿sabes? yo. Yo voy tomando la delantera sí. durísima. Pero recuerda, eh, es quien tenga más puntos y quien vaya. No solo quien vaya primero, es quien tenga más puntos. Si sí, verdad. Por ahora juntas complicado la vaina a ver, voy a matar a este si tengo que pasar por ahí re arriesgado dios uff ultra instinto amigo no hay chase a ver, de aquí que bueno Sí, amigo, ya casi estoy cerca del final ya. Estoy, yo estaba haciendo ya veo la el... luz. Sí, de... Ay. Veo la luz. Y yo pensaba que vos no estabas siguiendo el paso. No wey, de hecho es una ruta completamente diferente a la otra ya. Boy. My chance. Man, man. estoy chente 90 rings. Esa ol... es imposible que la gane yo, no sé qué Olvídate. Algo. A ver, puede ser posible igual. Sí. en cualquier momento puedo perder. alguien más de ir 100 rings es facilísimo. Lo, lo normal de jugar a este nivel es el que menos rings tiene, Uy, no, es, es que lo, es lo que te digo. Por distraerme. Ahora tengo menos rings. A ver, pero tiene más puntuación. ¿De verdad? Bueno, pero igual voy a tratar de conseguir Reigns, porque... después me la lía, eso... Ese mapa sí es muy laberinto, eso. hay que admitirlo, Barca. Bueno, sí. Sonic esto es difícil, eh. Ni hablar cuando le ganaba Metal Sonic en Sonic hay que... Ojo, que esa carrera estuvo re difícil. Pero son muy difícil porque se y para qué repetir algo que ya hiciste. Pero, con menos rins, pero bueno, me sirve. Bueno, me siento zafado. Momento, momento de velocidad con Tails. Vale, vamos a ver. Creo que la gana Creo que la gana yo. Sí. Ah, no. es... ¡Gané! ¡Bien! Bien jugado. Donde me... hubiera ganado, hubiera, hubiera estado en esta, en esta y en esta y en esta. Un montón no. de rondos más hasta las 12. Bueno, gente, el video me gustó mucho. Espero que le haya gustado también a ti. Estuvo entretenido, estuvo reñido. Sí. Y Pero bueno, si quieren y si vez... quieren más batallas así épicas entre Tails y Sonic o Raid así, pueden dejarme en los comentarios. Y este chico vendrá otra vez a mi canal y volveremos a jugar así. Entonces, yes. hasta la próxima. Adiós, Adiós.